Estamos en la casa de Dios. Ahora, yo quiero que usted se ponga de pie por lo de Dios y abra su machete conmigo. En primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 8. Entonces, zarpamos al capítulo 15, del 12 al 16. Entonces, al versículo 28. Yo no sé si yo quiero leer todo eso o poner a alguien que me ayude a leer. Amén. Un joven, alguien que lea claro Gracias Primera de Crónicas, capítulo 13 Versículo del 1 al 8 Entonces zarpamos Gracias, Barón Entonces zarpamos al capítulo 15, del 12 al 16 Y el versículo 28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 Amén. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jerim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jerim, que está en Judá, para ganar, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca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 Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por eso no haber, pues por eso, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová Dios, Jehová Dios nos quebrantó por cuánto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 y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salteríos y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le pusieron atención a la palabra? Ahora yo quiero que tú le digas que está a tu lado, tenemos que traer el arca de vuelta. un muchan, dilo otra vez, tenemos que traer el arca de vuelta. Amén. Siéntate, pueblo de Dios. Yo quiero decirte que la música del hermano estará afuera. Mañana yo voy a cantar un canto, porque ya se hizo tarde. Entonces, también la música mía va a estar ahí. Algunos hermanos me preguntaron si tenía música, si lo tengo ahí. Y también el hermano tiene su música y su ministerio. ¿Cuánto la van al Señor? We need to bring back the ark of the Lord back again where it's supposed to be. En esta noche estamos celebrando una campaña hermosa con un título muy profundo. Amén. Proclamando año de libertad y fortaleza. ¿Cuánto lo van al Señor? Es un tema muy challenging. Es un tema re retador. Ese tema te reta verdaderamente a querer recibir y buscar algo de Dios. Eh, eh, eh, yo no sé eh, cuántos de ustedes quieren algo de Dios. Amén. Pero David decía en su salmo, él decía que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tenía Dios, tenía una relación con Dios, tenía un cántico para Dios. Pero parece que David no estaba cansado, sino que él proclama y dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y yo creo que la iglesia de Cristo en estos últimos días tiene sed. Del Dios vivo, ¿cuánto alaba la gloria de Dios? Ustedes saben bien quién era David, ustedes saben bien la determinación de David, sabemos cómo David llegó a ser rey. Sabemos la clase de hombre que era David. David was not a coward, David no era un cobarde. David no era un hombre que estaba recostado de sus ideas David en tiempos cuando todos lo miraban mal Cuando todos se reían de él Cuando él era el rey todavía sin un trono Corriendo de su enemigo Saúl Todavía dice la escritura que David se fortalecía en Dios Cuánta alaba la gloria de Dios? Gracias a Dios que nuestra fortaleza viene de Dios hasta esta altura, en este verso que nosotros leemos, pueblo de Dios, David ya era rey, David ya estaba reinando, David tenía 20 años reinando ya, David era rey de Israel, de Judá, él gobernaba, estaba bien, tenía sus hijos, David tenía money, tenía riquezas, cada vez que conquistaba a un pueblo le cogía a los despojos cada vez que conquistaba a una nación le cogía lo que tenía, o sea David posesionalmente estaba bien Amen. yo sé que aquí en esta iglesia todos ustedes están bien posicionados. Cuánta la gloria de Dios David estaba en un palacio David estaba en su reino David tenía sirvientes Tenía sus esposas, David tenía sus hijos, David tenía dinero en el banco, en el Chevy Chase o en el Bank of America. El 401k de David tenía miles. He had money, he didn't need no money. Amen. Tenía serviente que le podía decir a cualquiera, ven acá y haz esto. David tenía 30 valientes que mataban leones. Se ponían con ejércitos. En una ocasión, David tenía sed y el, el agua estaba en medio del campamento de los filisteos. Y David dijo: ¿Quién me diera agua delante en ese pozo que está allí entre los filisteos? La Biblia dice que dos de ellos, dos de los valientes, cogieron su, su, un cántaro y fueron y, y con sus espadas caminaron en medio del escuadrón de los filisteos. Sacaron agua y se la trajeron a David because they were mighty men. Eran hombres poderosos. ¿A dónde están los poderosos de la Iglesia de la Biblia? ¿A dónde están los valientes de la Iglesia de la Biblia? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? So they went and they brought the water and they de they gave, they gave to, to, to David y David cogió el agua y en vez de tomarlo lo derramó en el en el piso y dijo cómo yo he de beber el agua de este pozo que mi gente con tanto dolor con valentía fueron y lo trajeron de allí. ¿Cuánta lava la gloria de Dios? David was a good man. He was great in all the, sins of the David era un guerrero. David sabía pelear. David no sabía tirar una metralleta o una pistola, pero David sabía usar la espada. No había nadie en los tiempos de David que le podía ganar a David, ni Goliat le pudo ganar a David. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, allí estaba el hombre de Dios que no confiaba en sus fuerzas, aleluya, físicas, sino que confiaba en el poder de Dios. ¿Cuánto lo va la gloria de Dios? Amen. So David knew how to fight. And David le enseñó a pelear a las personas que trabajaban con él Muchos del ejército de David No eran personas que sabían pelear No eran personas alabados al Señor Que sabían usar la espada Eran gente menospreciadas Eran gente de la calle Eran gente con problemas Con luchas Con problemas como tú y como yo Cuéntanos la gloria de Dios Eran gente desamparadas Gentes analfabéticas. ¡Amen! Pero que Él le enseñó, Él le enseñó a pelear. ¡Oh, my God! A veces puede ser que no sabemos hacer algo, pero cuando lo enseñan a nosotros, somos vencedores. ¡Cuánto la gloria de Dios! David estaba bien, pero un día David se levantó en la mañana y vio alrededor... Que él le faltaba algo en su palacio. El hombre estaba bien posesionalmente. Pero vio que le faltaba el arca de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el arca. Alabado sea la gloria de Dios. Pero si usted va al libro del libro de Éxodos. Cuando Dios... Sacó el pueblo de Israel, aleluya, de, de, de, de Egipto. Y cuando destruyó a los, Israel, a, los, a, los, a, los, a los egipcios en el mar, más tarde Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú me hagas un arca, quiero que me hagas un arca, yo quiero estar en medio de ustedes. Yo quiero estar... Yo quiero que mi presencia esté con ustedes. Necesito que ustedes me hagan algo. Cuánta la gloria de Dios. Y nosotros sabemos de que Dios le dijo, "Háganse un arca." El arca consistía como algo así como un cajoncito así cuadrado con varas, con, con, con, con dos serafines que se extendían de un lado al otro y tenía anillos que tan solamente los levitas podían cargar, eh, eh, era algo muy bonito, adentro estaba la vara de Aarón, estaba el maná, estaban las tablas de la ley, alabado sea el nombre del Señor, cosas que Dios usó para darle liberación al pueblo de Israel, cuando David se levantó en la mañana, vivió en su palacio, él notó, cuánto hablaba la gloria de Dios, que allí no estaba, el arca de Dios, no estaba la presencia de Dios, en ese lugar, lo primero que David dijo era, él convocó, a los capitanes, como dice el versículo 1, David, tomó consejo con los capitanes, de millares, y de centenares, de centenas,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 Yo quiero que usted sepa, primeramente tenemos que entender una cosa, que eh, si nosotros queremos que, la, que, que, que, que, que, que proclamar... Que nos, si, si nosotros queremos que eh, empezar a proclamar un año de libertad, un año de bendición esto, Este año tiene que ser proclamado por la iglesia entera No puede ser tan solamente por un grupito de personas No puede ser por los caballeros, no puede ser por las damas, no puede ser por los jóvenes Tiene que ser con toda la iglesia, vamos la gloria de Dios Y tiene que empezar contigo como líder A su nombre oh, y yeah. está with you. David era el líder. David convocó a los jefes. ¿A quién convocó? ¿A quién convocó? Convocó a los jefes. Convocó a los líderes convocó a toda la asamblea los jefes convocaron a toda la asamblea los jefes convocaron al mundo entero los jefes convocaron a toda la aldea a todos los lugares donde iban ¿Por qué? porque la gloria de Dios estaban preparándose para recibir la gloria de Dios you cannot move the glory of God just all by yourself you need the whole army of God Convocó David A toda la gente Cuánta alaba la gloria de Dios A todo Israel Y empezó a hablarles Y empezó a decirles Oh vamos a traer el arca de Dios Me gustó lo que dijo David En el versículo 3 ¿Cómo dice el versículo 3? Y, y traigamos qué? El arca de quién? De nuestro Dios ¿Por qué? ¿Porque hace qué? ¿Porque no, desde el tiempo de Saúl? Oh my God, have mercy. Cuánto alaban el al Señor. David notó que había una decadencia espiritual. David notó. Que en el pueblo de Israel había una decadencia espiritual Había bajado la adoración Había bajado el acercamiento a Dios Había buscaba bajado la palabra de Dios Había bajado la exhortación a Dios Y él notó eso Él dice We need something up in this place We need the glory of God back in this place ¿Cuánto la gloria de Dios? Porque desde los tiempos Dice la Biblia en 1 Samuel 7, del 1 al 2. La Biblia dice que el arca de Dios estaba en Kiriat y habían pasado 20 años, 20 años que la presencia de Dios no estaba allí. Dile a que está a tu lado: hace cuántos años que tú no sientes la presencia de Dios, dile. ¿Está en la iglesia? ¿Tú vienes a la iglesia? Los muchachos tocan cantos rípiao y tú sabes los cánticos. Pero dile que está a tu lado. ¿Hace cuántos años que tú no tienes comunión con Dios? You know the songs. We know the conguero. Sabemos ser pianista. Sabemos que el bajista tiene muchos años tocando. Y nos gusta como toca el bajista. Pero cuántos años pasaron 20 años que la presencia de Dios no estaba en Israel. ¿A dónde estaba el arca? El arca estaba escondido en un lugar por allá. Y dicen en 1 Samuel capítulo 7 que le pusieron guarda para cuidar el tabernáculo. Te la al Señor. Hay mucha gente que están guardando a Cristo. Lo tienen guardadito. ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a la iglesia a la Biblia. ¿Quién es tu pastor? El hermano Roger Pérez. Oh my God. You are so happy when you say that, don't you? ¿Do you think that the Lord gave a who? Who is your pastor? Do you think that God gave a who? What church you go to? ¿Tú crees que a Dios le importa en qué iglesia tú vas? ¿Tú crees que a Dios le importa quién es tu pastor? Si es hermano Roger, o si es el hermano Juan, o si es el hermano Pedro. Y yo quiero que tú sepas que este es un hombre de Dios. Pero no se trata de, de, de, no se trata de quién es tu pastor. O a qué iglesia yo voy, se trata que dónde está la presencia de Dios en tu vida. El arca estaba escondido por más de 20 años. ¿Sabe lo que significaba eso? Decadencia espiritual. Y en ese estado... Están mucha gente en la iglesia de Cristo con decadencia espiritual. A veces estamos un poco más para allá que para acá. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, tú sabes por qué tú estás triste, tú sabes por qué tú estás apagado, tú sabes por qué tú no tienes gozo, sabes por qué no tienes una sonrisa, porque tú has tenido decadencia espiritual. Sabes que el mundo tiene lo que le llaman reality show. Donde van una persona con una cámara y te graban todo lo que tú haces. El Espíritu Santo tiene que tener reality show con nosotros. Para ver lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. la mano el Señor? Para ver si nosotros tenemos comunión con Él o no la tenemos, muchos de nosotros no tenemos comunión con la Biblia. ¿Cuánto damos la gloria de Dios? lo único que vivimos es de la Biblia que el pastor nos da los domingos o el poquito de enseñanza que el maestro de la escuela dominical nos da a nosotros en la escuela dominical, aparte de eso nosotros salimos de aquí y durante la semana we do not open the Bible, si yo quiero que tú sepas, para tener un año de victoria un año de proclamación de bendición a Dios, we need to come back to the word of God, we need to come back to the communion with God we need to come back para tener Amor de Dios en nuestra vida, por eso estamos cambiando el amor para odio. Dile que está a tu lado, ¿sabe qué, hermano? Dile, dile, ¿sabe qué, hermano? Tú no me amas como antes, dile. You don't love me like you, used to. you don't love me like you used to. Hey, man está cambiando el amor ha cambiado que es lo que dijo David porque desde los tiempos de Saúl y hacía 20 años que ya Saúl estaba podrido debajo de la tierra y hacía 20 años oh que David dijo yo estoy cansado de esto ya, yo estoy cansado de esto ya, estoy cansado ¿cuántos están cansados aquí en la Biblia? ¿Cuántos pueden decir, estoy cansado ya de vivir así? ¡A su nombre! Estoy cansado de solamente venir a la iglesia y la misma cosa, la misma cosa, el mismo canto que cantamos, los que dirigen no saben cantar y no saben qué más canto cantar. Dile, dile, dile que lado, estoy cansado de esto ya, estoy cansado de tantas cosas, estoy cansado de vivir así fríamente, dile, dile dile que está a tu lado, estoy cansado de vivir fríamente, dile, usted me está mirando como si yo estoy loco. Deberíamos ya de estar cansados, pueblo de Dios, de vivir medio mediocremente. Oh my gosh. A veces estamos mal acostumbrados. Queremos que venga un, un evangelista de por allá de, de, del cantón Los Alpetates. Para venir a que traiga fuego del cielo. Y todos ustedes se alborotan y se va el hermano del cantón Los Salpetates. Pues yo creo que ustedes nunca han escuchado eso, pero eso en El Salvador. Eso es mi salvador Cuéntalo. Y aquí no hay salvadoreños Aquí no hay salvadoreños Cuenta la gloria de Dios Amen. Oh my God. Esperamos que venga alguien de por allá De Perú, yo no sé a dónde Y empiecen a hacer Y nos malacostumbramos Viene y nos vamos Pero cuando alguien se levanta En medio de nosotros Seguimos con la misma mala maña Cuenta la gloria de Dios Pablo le dice a Timoteo Arriba el fuego de Dios Que está dentro de ti Mira que está a tu lado, tenemos que traer el arca otra vez. El arca de la presencia de Dios, el arca de la adoración a Dios, por eso que muchos de nosotros hemos perdido ya nuestro aleluya. We lost the brother. Hemos perdido nuestro aleluya. Hemos perdido hace 20 años nuestro gloria a Dios ahora sale un gloria a Dios todo aguado flaco, pechito y sale, mira cómo sale ay aleluya! así es que sale ese gloria a Dios de adentro de nosotros oh my, tusa. now you know you're dead you know you're dead amen Ten hey, cuidado que ahí viene la policía, sonríe, mira para adelante para que no me agarre. Y todos ustedes tienen miedo. They are afraid. You are afraid. Yeah. Don't you know that Jesus set you free? Yeah. Tú eres un pueblo con promesa de Dios. Tú eres un pueblo que tiene la palabra de Dios. Tú eres un pueblo que tiene a Cristo en tu vida. Tú no eres cualquier pueblo. Tú eres un pueblo de Dios. Hace 20 años Lloraba mucho Muchos dicen Ah yo como lloraba Hace 20 años Que guardó la oración A su nombre Muchos de ustedes solamente vienen aquí Y se regocijan con lo que el pastor le da O vienen a la iglesia ¿sí? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a venir a la iglesia pero tú no vienes a la iglesia para rendir tu alma a Dios y adorar a Dios. Yo vine para que el pastor me vea. pastor te vea? You need to come for Jesus to see you. Yo vine para que me vea el presidente de los caballeros. No. Yo voy cuando voy a la iglesia, voy a orar alto para que escuchen que yo soy una persona de oración. ¡Ay, Padre, te alabo! ¡Ay, Padre, te glorifico! ¡Ah, y el más bulloso en la iglesia Y el más pelión en la casa A su nombre Dile que está a tu lado Hermano no seas religioso Dile, dile Porque a los fariseos Le gustaban orar en voz alta ¡Uh! Y orar y hacer un escándalo En la plaza y Cristo le dijo No hagan como los fariseos Ese tiempo. ¿Tú quieres vivir una vida victoriosa? La iglesia quiere una vida victoriosa. Tenemos que empezar a saber quién es Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, Pedro Pablo le dice, oh, habiendo escuchado de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos, yo no ceso de orar para que Dios le dé sabiduría en el conocimiento de Dios. ¡Cuánta va la gloria de Dios? oh ya, él no le está diciendo que acepte a Cristo, le está diciendo que ese Cristo que tiene... Tienen, lo deben de conocer, lo deben de saborear, deben entender quién es Él, deben de saber quién es Cristo Jesús. I like David, me encanta David. David reconoció que allí en, en Israel estaba pasando algo. Oh, ¿cuántos, se, ¿Cuántos se dan cuenta si algo le está pasando a su vida? Come on, come on, come on, come on, amén. You, you, Pablo dice pruébense cada uno si están en la fe you, No deje que nadie te diga a ti nada Brother Please No people Muchas veces están diciendo Ay señor, hálame por profecía Por hermano párate de eso, please You should know yourself God put the spirit in you God put the Holy Spirit in you that you can tell by yourself. Pablo le dice a la iglesia los Corintios, pruébense cada uno si estáis en la fe. Pruébense ustedes mismo. You ought to know if you have a relationship with Jesus. I don't have to tell you. Bro, do you have a relationship with Jesus? No. I don't have to You don't have to tell me, brother Hector, do you have a relationship with Jesus? I don't have to tell you that. I ought to know if I have a relationship with Jesus. Yeah. Oh, yo voy para la campaña del hermano Héctor de la Cruz. Ahí se sí voy a recibir algo. Ten cuidado que te va a decir que te va a morir. Ay, hey Te va a decir que te va a morir. Te coge miedo y no vayas. Porque desde el día de Saúl no le hemos hecho caso al arca de Dios. Tú quieres bendición de Dios, tú quieres año de victoria a Dios, tú tienes que traer el arca de Dios a tu vida. Tenemos que traer el arca de la presencia de Dios a nuestra vida. Alabado sea, antes nos levantamos temprano a orar en la mañana, ya no nos levantamos temprano a orar. Ya la sábana y el calorcito y el aire acondicionado nos está acostumbrando. Ya, ¿cuánto alaban al Señor? Si es demasiado caliente, el aire acondicionado no quiere ir al calor, si es demasiado frío, el calor no quiere ir al frío. And we're losing the battle. We're losing. Parece como que estamos perdiendo la batalla. Parece como que estamos perdiendo. Aleluya. El saborcito y ya ese saborcito que nosotros estamos supuestos a tener parece que en el nombre de Cristo se está yendo. Pero nosotros somos más que victoriosos. La Biblia dice que somos más que vencedores. Cuánta la gloria de Dios. Cuántos son más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? La Biblia dice que tú eres más que vencedor Por medio de aquel que nos amó Alabado sea la gloria de Dios ¿Qué pasó con David? David dijo hace tiempo ¿Y sabe quién él convocó? A la gente, a todo el pueblo ¿Sabe lo que dijo todo el pueblo? Todo el pueblo dijo Ven, sí, vamos a hacerlo todo el pueblo dijo, sí, vamos a hacerlo qué lindo, cuando Dios se mueve en la iglesia que toda la iglesia dice, sí, vamos a hacerlo toda la iglesia dice, vamos a marchar adelante toda la iglesia dice, oh vamos, les do les let's do it, pero van a haber algunas personas que van a ser desobedientes y van a estar allí no, mejor yo no voy mejor yo no escucho lo que dice la Presidenta de la Dama mejor yo no escucho lo que dice el Presidente de los jóvenes Mejor no escucha lo que dice el presidente, de los caballeros. No, no, I'm not going today. Malcriado, desobediente, eso es lo que tú eres. Cuánta la gloria de Dios. Tú eres un desobediente, eso es lo que tú eres. Y a los desobedientes Dios los castiga. A los desobedientes, no prosperan. Los desobedientes siempre están caminando para atrás como el camarón. Cuánta alaban la gloria de Dios. El pueblo dijo, Let's go, let's do it. Oh. ¿Sabe lo que hizo? David empezó el versículo 5, ¿cómo dice el 5? Entonces David reunió a todo Israel desde Sibón hasta Egipto, hasta la entrada de Amán para que trajesen, ¿qué? El arca de Dios de Kiriath Jeriaim. Y el 6, ¿cómo dice el hermano Luis. Cuánto la va, y qué más sigue leyendo. Y llevaron el arca de Dios y la casa de Abinadab un nuevo, Sí. Y Usa y Ayó guiaban el carro. Y el ocho? Y David y todo Israel se regocijaban desde delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, armas, salterios, tamboriles, símbaros y trompetas. Tú quieres vivir una vida de victoria. Tú quieres vivir una vida de proclamazo a Dios, tú tienes que aprender a alabar a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Tú tienes que volver a seguir alabando a Dios. Muchos de nosotros ya hemos perdido el juguito de alabar a Dios. A veces venimos a la iglesia y nos quedamos por ahí con la boca callada, el culto entero. El culto entero, imagínate hermano, el culto entero con la boca cerrada. Dile que está a tu lado. ¿Y tú eres así? Dile, dile, dile. La gente viene y se sienta en el culto. Y se sienta ahí como si el culto no es con ellos. Algunos están ahí sentados. Algunos tienen cara de cáncer. Algunos ni trayeron la Biblia. La dejaron en la casa. O si la traen, la ponen ahí en el carro, la ponen en la silla, no la abren. Oh, I'm telling you, toda clase de malamaña espiritual. And we want for God to speak to us. Are you out of your mind? Are you crazy? And we come and sleep. En la iglesia Nueva Vida Había un viejito que siempre venía a la iglesia a dormirse Siempre venía a dormir Tenía su esquina favorita Y yo le decía a mi hermana tráigame una almohada Please y a ese hermano que está allá Please Tápalo, tápalo Please para que no escuche el mensaje ¿Cuánto la al Señor? Muchos vienen tan solamente a bostezar What is going on? What is going on in people's head? What is going on in the people of God mind? I'm telling you, brother, they come, como si el servicio no es con ellos. Alabado sea la gloria de Dios. Oh, si tú quieres, si tú quieres que, si tú quieres vivir una vida de victoria, tú tienes que empezar a poner un poco de alegría en tu corazón. Cuánta la gloria de Dios. Tú tienes que empezar a decirle, dile tú mismo a tu alma, dile, alma mía, dile a tu alma, alma mía. Alma mía alaba Dios. Dile a tu alma, dile a tu alma, dile a tu alma, alma mía, alma mía, bendice a Dios. ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Cuéntale a Dios, amén, cuéntale a Dios, Ay, cuéntale a Dios. Miau, miau, miau, miau. Señor, vez señor, vez señor. Viene tú con el micrófono, álame, álame, y cuando te sientas te queda con la boca callada. Shut up. Please shut up. No coge este micrófono para insultar al Espíritu Santo. Porque tú a veces que viene aquí y coge, cuéntale a Dios, cuando te sientas no dice ni un pío. Míralo, míralo, míralo, míralo cuando viene aquí, lo bocú, lo, lo boca grande de la iglesia, la Biblia. Míralo. A su nombre. Tú quieres vivir una vida de victoria, tú tienes que tener una vida de adoración y de alabanza. Y yo no estoy hablando de adoración y alabanza cuando aquí en las cuatro paredes, no, no. Yo estoy hablando una vida en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú te vas, Señor, te alabo. Ah, ah, ¿Sabes qué? Porque tú le adoras, tú tienes una actitud agradable. Cuando tú le adoras, tú tienes un carácter agradable a Dios. Tú tratas a tú bien con una sonrisa, te ríes, trata a la hermana bien, trata al hermano bien, ¿sabes por qué? Porque tú tienes una vida de adoración. Esa hermana si me cae pesada. El pesado eres tú. En una canción. Un niño fue a un bosque y gritaba palabras, ¿sabe que nos, los campesinos? ¿Cuántos son campesinos aquí? Amén. Ok, nosotros los que somos campesinos, sabes que en el monte, tú haces aleluya. ¿Y qué es lo que te dice otra vez? eco te dice, aleluya. ¡Gloria, hey, Gloria! Un niño estaba en un bosque estaba gritando palabras obscenas. Y la voz le contestaba: palabra obscena. Fue donde su mamá y le dijo, mamá. En el bosque hay un niño que me está diciendo palabras obscenas Y su mamá entendió Y le dijo vete otra vez Y di palabras dulces oh, Aleluya eh, I love you Hi honey Te quiero mucho Y cuando tú hables Él te va a responder otra vez para atrás Y la mamá pudo entender Muchos de nosotros tenemos un carácter de sabrillo ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu está desabrido. Pero Cristo es demasiado dulce para tener un espíritu desabrido. Oh my gosh, He is so sweet. Oh my gosh, dale un beso, dale un beso. Otro, dale otro. Él es tan dulce Él es tan dulce que David dijo Que él es más dulce que la miel Y que la que despila del panal ¿Cuánta la gloria de Dios! Si tú quieres tener un carácter dulce Tú tienes que poner a Cristo en ese carácter Hombre, mujer, aleluya Pon a Cristo en ese viejo carácter Y tú verás lo dulce que tú serás Tú tienes que tener una vida de oración Y de alabanza en tu vida Oh, Father, I worship you. Cristo dijo, te alabo, Padre, porque tú escondiste eso. Esto lo escondiste tú de los más pequeños. Lo escondiste de los sabios y se lo diste a esto a mis ovejitas. Cuando son ovejas de Cristo? ¡Aleluya! ¡Oh, my God, have mercy! Él nos dio de su Espíritu a nosotros. ¡Tú eres bienaventurado! ¡We are blessed, Pero muchos de nosotros estamos sentados aquí. Oh, bendíceme, Señor. Yo quiero sentir tu espíritu, Señor. Y tú ni has pagado el precio. Amén. Hay gente que quieren tanto de Dios y no han pagado el precio. Amén. Cuando David oró, cuando Daniel oró, dice la escritura que de inmediatamente el ángel bajó. Y duró 21 días peleando ¿Sabe por qué el ángel duró 21 años peleando? Porque David, Daniel Siguió orando Si Daniel se hubiera parado de orar El ángel se hubiera parado de pelear Y se va otra vez para el cielo pero como él siguió orando, cuando el ángel vino 21 días más tarde, el ángel vino, él lo encontró orando 21 días más tarde y le dijo, "¿Sabe por qué? Yo estuve peleando con el príncipe de Persia, por eso era que duré tanto. No quería que yo venga y te bendijera. Cuánta en la gloria de Dios. Mira, hay una bendición para ti. Hay una bendición para ti que tiene tu nombre, tiene tu nombre. La bendición de Dios tiene tu nombre. Cuánta alabamos la gloria de Dios. La bendición de Dios está para ti, caballero. Está para ti, dama. ¿Está Estamos a ti, joven. Dios tiene una bendición. Que dice Juan, Pedro, María, Lucas, Juan. You got to keep on praying. You got to keep on worshiping. Cayeron el arca con qué? Con júbilo, con gozo, con salterio, con. con Congas, con con woo. I Oh, man, no me gusta la bulla. This is the wrong place for you to be, brother. And you better leave. Amen? Amen? You better leave then. Because if you don't like noise, heaven is about a place of noise, too. The Bible says that the praises is like the thunder of a lot of waters. Y de su trono salía un río limpio. ¡Fua! ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Tú quieres tener tú quieres una vida de alabanza? Tú tienes que tener joven, joven, sigue alabando, joven, sigue alabando al Señor. Sigue, lo, sigue levantando tu mano, glorificando a aquel tu caballero. No te calles, no te calles. Hay muchos jóvenes que alababan a Dios. Oh my God, cuando eran solteros, se casaron y se fue a la adoración. ¿Tú eres soltero? Cuando tú te cases, sigue alabando. Parece que los bills, los problemas y las luchas a los jóvenes le quitaron la adoración. Vinieron los chiquitos y le quitó su adoración. What are you doing? You coward. You are a coward. Huh? Dios, te, tú te casaste para seguir alabando, para estar contento, para estar alegre. Con tu... Y ahora que tú tienes tu mujer con gozo, sigue alabando con gozo y con alegría. No es para My gala, si la mujer te quita el gozo, jóvenes, no se casen. Te lo van al Señor. You need to bring back the joy. Ah, eh, David dijo: Let's bring joy. Let's bring, let's bring, let's bring, let's bring, let's bring. Vamos a traer todo esto. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle a Dios la gloria. ¿Qué es lo que dijo ellos? Oh, prepararon a los levitas. Prepararon a los levitas. Los levitas eran el pueblo. La primera vez que ellos trajeron el arca. Ah, cuando lo trajeron. Ellos estaban allí con bueyes. Estaban con bueyes. Y Dios mató a Usa. El, el arca se iba a caer. Y Usa lo agarró. Y Dios dijo: "Paquiti quitó la vida porque no era así que Dios le dijo que tenía que ser ¿Sabe qué pasó por lo de Dios? Oh my God Entonces cuando eso pasó Lo que pasó fue Que David fue Hizo una nueva estrategia Se preparó Él fue y se preparó Y santificó a los levitas ha Alabado sea la gloria de Dios ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Tú y yo tenemos que, que Tener la mente santificada Una mente apartada Un corazón apartado Una vida apartado Y decirle Señor Yo te voy a alabar Voy para la iglesia Te voy a alabar Señor I need a blessing I need a blessing from you Jesus I need a touch from you Jesus I need a touch from you, Necesito que tú me toques Tengo tiempo que no he sentido tu presencia Necesito que tú me toques Esos rostros Amargados tienen que salir Esos rostros Amargados tienen que salir Tú no sabes que la Biblia dice que Él te da aceite, el aceite que hace brillar El aceite hace brillar tu rostro Hay mucha gente que está caminando ahí Como un búfalo, Amen. El búfalo tú nunca lo ves contento <risa> Y los ojos del búfalo Están supuestos está aquí Pero como está tan enojado Lo tiene cerquita <risa> Hay mucha gente que están así Hay muchos hombres que están así ¿Cuánta la la gloria de Dios ¿Ah? Están amargados, o sea, están amargados. ¿Ah? Parece que los problemas y las luchas no están quitando el gozo. Mira, los problemas y las luchas no están para quitarte el gozo. ¿Cuánta lave la gloria de Dios? Oh hermano, no hay trabajo. Oh hermano, me van a quitar la casa. Oh hermano, la migración. ¿Qué tú estás hablando? Are you afraid? Are you afraid? Are you are afraid? Tú no estás supuesto estar Tú tienes que confiar en la palabra de Dios. Alégrate, alégrate. Alégrate. Dile, yo andaré en la presencia de Dios. A leer. David decía. ¿Por qué andaré yo enlutado? ¡Oh, my God! David decía, ¿Por qué andaré yo enlutado? <risa> Tenemos miedo. Ay, yo no tengo papeles. ¿Y qué? No tengo green card. Y como no tengo mis papeles, estoy enojado. ¿Tú quieres unos papeles? Yo te los doy. Los papeles no son motivos para quitarte el gozo de Dios Los papeles, el green card No son motivos para quitarte a ti el gozo de alabar a Dios ¿Cuál? Si tú le alabas, si tú le alabas Él puede hacer que, te, que esos papeles que tú tienes eh, eh, allá eh, eh, en la migración Dios hace que te lo, lo proceses rápido Hermano Si Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel Dios te puede mandar un green card a ti. ¿Y sabe qué? Dios te protege. A su nombre. Eso es lo que hace Dios. Ven acá, ven acá. No le cojas miedo a la migración ni a la policía tampoco. Porque cuando ellos pasan por ahí, cuando Dios sabe que tú estás trabajando en la iglesia, ¿sabes lo que hace la gente de Jehová? Y el policía dice, pero me parece que yo vi una cara de tortilla y de plátano. ¿Dónde está? Oh, he's not here. ¿Sabe quién te escondió? El ángel de Jehová. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él ve que tú eres le la alabas, eres fiel a Dios en la iglesia y le das tu diezmo a Dios. Tú le das tu diezmo a Dios y Dios te protege, te está ocupado, ¿Eh? Yo no te dije que te sentara. ¿Cuánto la van el Señor? ¿Eh? ¿Eh? God protects you. God gives you the glory and the honor. Y el ángel de Jehová. No de eso. A ese que está allá ese borracho que no le sirve a Cristo, tampoco le da su diezmo y no, no se arrepentió de su pecado, llévalo otra vez. Aragán para tu país otra vez. Que vaya a sembrar yuca y frijoles. Pero a los hijos de Dios, a los hijos de Dios que alaban a Dios, tocan música en la iglesia, le dan su diezmo a Cristo, alaban a Dios, están aquí, están como si como si son ciudadanos americanos. Dios dice, "I, I protect you. I protect you." ¿Cuánto lava la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque tú tienes una vida de alabanza. Tú alabas a Dios y en vez de caminar como el búfalo. Tú caminas. aleluya. Oh my gosh. How you doing, officer? You got your green card? Yes, I do. Cuánto alaban la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasa por lo de Dios? Oh, oh, oh, ya terminé. David dice que empezó a alabar a Dios. El versículo 28, ¿cómo dice Mano Luis? El versículo 28, ¿cómo dice? Cuánto alaban la gloria de Dios? De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas de arpa. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Sabe qué? Cuando eso pasó, en el capítulo 16, la Biblia dice que David cantó un canto a Dios. David le cantó un canto a Dios. Cuando Moisés cantaba un canto de alabanza, un canto de agradecimiento a Dios. Lo, ¿Cómo dice un poco? ¿Cómo dice los primeros tres, cuatro, cinco, lo, seis, El capítulo 16. El 7, el 8 y el 9. ¿Cómo dice? Entonces, en aquel día, ¡Oye, hay David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf. Ajá, hermano. ¿Sabe quién era Asad? Azab era un músico Azab era un cantor Era un director de la música De la orquesta de David Que eran más de mil personas Asap era un hombre consagrado a Dios Para la música Y David le dijo Ven acá casa. Azab escribió algunos de los salmos Aleluya El salmo de los 70 para allá Y David dijo Asap, ven acá Yo tengo una nota que cantar Que escribe esto Dale Jehová, Yes nombre. Yes Dale a conocer en los pueblos sus obras. Ajá a él, sí. Cantarle con salmo sí. Hablar de todas sus maravillas su maravilla. gloriaos en su santo nombre Alegres el corazón De los que buscan a Jehová Alegra el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Cuánto va la gloria de Dios? ¿Cuánto va la gloria de Dios? Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Cuánto va la gloria de Cristo. Cuando tú tienes un corazón agradecido. Mira, iglesia la Biblia. Tú tienes un canto que cantar. ¿Cuánto la... Tú tienes un canto que cantar. Este canto es un canto de adoración y de agradecimiento a Dios. You got a song to sing. You better sing your song. You better sing your song. Canta tu canto. Canta tu canto. Huh? Canta tu canto. Dile a que está a tu lado. Hombre, yo quiero que tú le digas dos. Hombre, dile a dos hombres. Cambia la cara de búfalo. Dile, dile. You got a song to sing. You got a song to sing. ¿Ah? tú estás amargado y está contaminando a la mujer y a los niños también. Los niños quieren jugar contigo. Vete, vete para allá, vete para allá, vete para allá. No tengo tiempo contigo, cipote. Ah, no tengo tiempo contigo, bicho. Vaya, vente a la mamá. ¿Ah? juega con tu niño. Juega con él. No le dé miedo, juega con él. Dile, I love you, I love you, estamos bien, we good, we fine. In the name of Jesus. Dale, enséñale a cantarle, enséñale a darle gloria a Dios a ese niño. ¿Cuánto lava la gloria de Dios? Papi, vamos a estar bien. Sí, niño, todo está bien. Vamos a alabar a Dios. Tú tienes un canto que cantar. Tu canto es un canto de victoria. Tu canto es un canto de triunfo. Tu canto es un canto de agradecimiento. Pero si tú no tienes agradecimiento... Dios dice, ¿qué me trajiste? Empty-handed. Give me a praise. El pueblo de los babilonios le dijeron al pueblo de Israel, cántenos un canto de eso que ustedes cantaban allá en Jerusalén. ¿Cómo podemos cantar estando en tierra extraña? Nuestros instrumentos los colgamos en los sauces. No carga tu instrumento. Ah, I'm you. Eh, Tú estás enlutado. Hay personas que están metidos de negro. Y, y ya están metidos como los talibanes. Las mujeres talibanes también. Tú tienes que hacerla así para ver en los ojos. Quítate esa toca. Quítate esas cosas. ¿Qué es lo que dijo? Cuando, cuando Cristo estaba pasando, Bartimeo eh, tiró la capa. Él eh, eh, cogió esa capa y la tiró para allá. ¿Sabes qué? no le había dado a Bartimeo el ciego esa capa, él no tenía esa capa por tenerla, él tenía, tenía licencia para tener esa capa, porque todas las personas en los tiempos de Cristo que eran beggars, tenían la autoridad de cargar la capa y Bartimeo estaba con esa capita qué oh, me hizo money Dame dinero, cuando, cuando Cristo pasó para allá, usted oh, yeah. él cogió la iglesia que él cogió esa capa y la tiró para allá oh, yeah. Dónde tú estás? Ven y algo por mí. Necesito que tú me toques. Necesito ver otra vez. ¿Cuánto en la gloria de Dios? tírate esa capa de luto. Nueva vida. Iglesia de la Biblia. Si tu pastor te dice cómo está la cosa, dile pastor, todo está bien. Everything's good. Everything's fine. ¿Qué es lo que le dijo la mujer, la mujer solamita? A David, a, a, a Eliseo. Usted sabe la historia. Giselle le dijo, vete de esa mujer Solamita, a la que le dije que iba a tener el hijo. Dile si todo está bien. Mujer Solamita. How's everything? ¿Cómo está todo? Hay paz en tu casa, hay pasa en tu... Su niño estaba muerto, ¿qué es lo que dijo ella? ¿Qué es lo que dijo ella? Todo está bien.